Hola, en este vídeo os voy a explicar la instrucción de salto condicionado a la igualdad, BEC o BRANCH y equal. Esa instrucción tiene por código de operación el valor 000100, que se encuentra en los 6 bits más significativos. A continuación, recibe dos registros, codificados cada uno con 5 bits, del 25 al 21 y del 20 al 16. El valor de los dos registros es comparado. Si son iguales, se activará el indicador de resultado 0 en la ALU, con lo que toca realizar un salto a una instrucción cuya dirección se calcula de la siguiente manera. Se toma el valor de la dirección de la instrucción que se encuentra almacenada justo después del BEC, esto es, el valor PC más 4, y se le suma una distancia relativa que se calcula con el desplazamiento codificado en los 16 bits menos significativos de la instrucción, tras extenderlo de signo a 32 bits y con un desplazamiento adicional de 2 bits hacia la izquierda, lo cual equivale a multiplicarlo por 4. En el caso de que no se cumpla la condición de igualdad entre los registros, no se realiza el salto y la siguiente instrucción en ejecutarse es la habitual, la que se encuentra en la dirección PC más 4. Veamos cómo se lleva a la práctica todo esto en el camino de datos uniciclo. Supongamos que vamos a ejecutar la instrucción BED y se va a realizar el salto. Para empezar, se lee el PC y se lee la instrucción que se encuentra en dicha posición en la memoria de instrucciones. Mientras tanto, al PC se le suma 4 para obtener el valor PC más 4. Por otro lado, la instrucción codifica dos registros: uno, de los bits 25-21, y el otro, del 20 al 16. Ambos registros son leídos en el banco y se proporcionan a la ALU, para lo cual el segundo debe atravesar este multiplexor en el cual la señal fuente ALU vale cero. Por su parte, la unidad de control, al comprobar que se trata de una instrucción BEC, genera las señales ALUOP adecuadas que le indican a la unidad de control de la ALU que hay que restar. Por tanto, en la ALU se restan ambos registros, aunque el resultado no se almacena, y por eso está aquí indicado en gris. Lo que sí se utiliza es el valor del indicador de resultado 0. Como hemos supuesto que se cumplirá la igualdad de los registros, su resta se anulará y el indicador 0 se activará. Por su parte, también estará activa la señal salto condicional, que solo se activa en la instrucción BEC. Esta puerta AND recibirá dos unos, con lo que en este multiplexor se seleccionará la entrada 1 con lo que se descarta el valor PC más 4, que estaba en la entrada 0. El valor seleccionado es el, la dirección del destino del salto, que se ha calculado a partir de los 16 bits menos significativos de la instrucción, los cuales sufren una extensión de signo a 32 bits y luego un desplazamiento de 2 bits hacia la izquierda. Ese es el valor de la distancia del salto, que se sumará en esta alu auxiliar al valor de PC más 4 que tenemos aquí. El valor PC más 4 más distancia atraviesa el último multiplexor y queda a las puertas del registro contador de programa a la espera del siguiente flanco activo del reloj. La siguiente instrucción en ejecutarse será la que se encuentre en dicha dirección de memoria. Supongamos ahora que no se cumple la condición de igualdad de los registros. ¿Qué es lo que cambia? En este caso, se siguen leyendo los dos registros, que son restados en la ALU como hasta ahora. Sin embargo, como no son iguales, su resta no se anula y, por tanto, no se activa el indicador de resultado cero. Esto hace que el producto lógico en esta puerta AND sea nulo también, por lo que en esta ocasión se selecciona la entrada 0 de este multiplexor, que es el valor PC más 4. Por tanto, no se realiza el salto y la siguiente instrucción en ejecutarse es la que se encuentra inmediatamente después del BEC en nuestro programa. Bien, hasta aquí este vídeo.